Al mes de julio del 2016, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a 6.811 millones de dólares. Sin embargo, en porcentajes respecto al Producto Interno Bruto representó solo el 19%, muy por debajo de los límites fijados por organismos internacionales. El Producto Interno Bruto nominal es el valor de bienes y servicios producidos en un país para un determinado año. En Bolivia, el PIB nominal se elevó de 9.574 millones de dólares en 2005 a 33.216 38 millones de dólares a 2015, es decir, creció en más de tres veces. En ese sentido, los nuevos desembolsos recibidos a julio del 2016 fueron destinados a diferentes proyectos, como ser el proyecto Construcción de la carretera Rurrenavaqui-Riveralta, la construcción de la carretera Villa Granados-Puente Taperas-La Palizada, el programa de reformas de los sectores de agua, saneamiento y recursos hídricos en Bolivia, el programa Agua y Riego para Bolivia el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca 2, el Proyecto Hidroeléctrico San José, el Proyecto Hidroeléctrico de Energía Renovable Misicune, entre los más representativos.